Tandini ya yo, tasa que jesús cuara, tan shira, kuanashira, daño estado judea, tasa kan lo kiwi, yo, tasa kuchuna ni vi, yo Ta Juan, nibi. ni nani ingañonani, enon, yanakaya tin, yo salim, chiyatiño yo, yo kuani, taqui, Ta ni nibi, vi, nora nora dasa cuchurana, sahi chonta aquí tina Tahuan, con rabeca, tany Bisa, sabana chica shinta tahuán, kisha nana na ana shi inga judío, chion basayo juuna, sa chinioo, puchu nivi, anda sa chinioo, da shi takui, ya contina no dios, dasa Kishana Yo, no Tahuan, Tani ka Tata Rabi, Ana caun, Tata yuyuta, cordam, ta, tanda Sha Shindi, sa chindi, tavi llora inga tandi nibi co no llora, cachina yo, chinta Juan, tanda cuinta Juan Nicaragua, cachira sa, china, dañi ibi, ongibi casa andi vina chino ba, da chinde ay chinde da na ya que na sa ya sondo ya ni cani u Cristo ta ta ti virios saca con ni vi da ay ta ta ti no Cristo ya chinde ay ni vi co ti wana ya anya ni ta vitin da ta ni ta Nakira niña nina ku, sayo cristo, tayi, da tamigo ta amigo, ta ta tonda a yo, sayo i, chitamigo, ra, ninira, nina ora, ton, nina ta tonda a yo, kiwasa, chutunyasi, ini vitin, chisha cristo, ta tonra, ton, ra, tayo, o kwa Tayi, sin yon dui, tan nora, cachita juan, sin ashikashira. Ton yo, caña, dios. Tanika juan, Kachirasa, ta Takishino dios cura, ta Takano non tiña yo, tan nibi, nacapuño yibi yo, no yibi yo, tanda saquiti, cana, yo no yo yo ta, yo yo no yo Dios. no yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Shinira. yo yo yo cara yo yo yo vi, Na na naging iwaan tong ra dakwina di dios ku tanda dino tata ta ta tatibi dios kaaranta sakwiti tong dios ta dios di sa kivi sakutu shin ni marah ini tayo kiwini ini dios shinila yara tasa dios da shira di indae shin tiintaji da'ara takura takano no di yo, Di ni vi, na candisha, Dios, ku ni vi, no otaku, non Dios, di esa tandi ni vi, na un Dios, ku ni vi, na Dios, ta aquí Dios, sa yo nira ni vi yo, cájita Juan.